Durante el mes de marzo, al comienzo de la primavera, una pequeña ave emprende un largo camino desde el sur, cruzando desiertos y mares para llegar a Europa. Las veloces golondrinas se marcharon volando a finales del verano, huyendo del invierno y buscando calor y alimento en África. Tras el largo viaje, por fin llegan a nuestros pueblos, campos y ciudades. Incansables surcan el cielo para atrapar todo tipo de invertebrados. Esta acción insecticida es vital para el medio ambiente y una ayuda esencial para el agricultor. El regreso de las golondrinas es un símbolo de la primavera y un reencuentro con nuestra propia cultura porque las golondrinas están ligadas a nuestra memoria y a nuestra vida. Construyen sus nidos cerca del hombre, en las casas y granjas, alegrándonos con su presencia. Las golondrinas son queridas y apreciadas por todos, pero nos estamos quedando sin ellas. En España, en la última década, la especie ha perdido 10 millones de ejemplares. Es un descenso del 30% de la población, algo que sabemos gracias a los trabajos de seguimiento que lleva a cabo SEO Life. El uso indiscriminado de pesticidas está eliminando sus fuentes de alimentación y afectando así su capacidad de reproducción. El despoblamiento rural, el abandono de los usos tradicionales y los nuevos estilos de arquitectura provocan la pérdida de lugares apropiados para nidar. SEO Bear Life ha elegido esta especie como ave del año 2014 para dar a conocer su delicada situación y destacar su importancia como indicador biológico de la calidad de los ecosistemas. Además, gracias al programa Migra y equipando algunas con geolocalizadores, hemos podido conocer por primera vez su ciclo migratorio completo. A finales del verano, miles de golondrinas se reúnen... ...para preparar su viaje de vuelta a África. Nuestros pueblos y campos enmudecen. Su canto ya no estará presente en nuestras casas y graneros. Otro año más, esperaremos su regreso, que anuncia el fin de los fríos invernales. El ser humano y la golondrina caminan juntos desde el principio en un inseparable viaje estacional. En 2014, Sea Overlife cumple 60 años de historia y seguiremos luchando por un planeta mejor para las aves y para el bienestar humano. Queremos un mundo lleno de vida donde la naturaleza y el hombre vivan en armonía. Queremos un mundo con golondrinas.